Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, Creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día, el sol no te quemará. Durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Recuerda que Dios venció la adicción a través de la muerte y resurrección de su Hijo, Jesucristo. Nuestro trabajo, entonces, es buscarlo para entender esto y dedicarnos a Él en obediencia y relación en Cristo. Bendiciones.